Bendito sea Yahweh, bendito sea Yahshua, amén. Señor de señores, el único Dios verdadero, te amamos y te adoramos. Gracias por estar aquí, gracias por tu amor. Estoy presente, estoy tu presencia aquí y llegue este mensaje a tus amados hijos. Bendito seas, amén. Shalom amados, ¿cómo están? Bendiciones, bendiciones a todos. Noche bien, aunque muchas batallas espirituales y experiencias locas, desde que subí el video hablando de los testigos, pero usé mi fe y vencí, esta vez pude dormir, pero sí quiero contarles que grabé el video sobre que soy uno de los testigos y a las horas, En la madrugada, el terremoto en Turquía, en donde murieron miles. Yo no podía dormir. No sabía nada del terremoto. Y simplemente estaba en un estado entre dormida y despierta, con sueños muy locos y no podía dormir en paz. Y ayer en la noche tuve un enfrentamiento con algo grande que literal cuando oré, Bastante molesto, respondió y explotó un transformador en calles cercanas. Se vio como si fuera un rayo, y por ello se fue la luz en esa zona. Los perros ladraban, pero cerca estaba el Rúa. Un viento muy agradable agitando los árboles, y me imagino que eran ángeles, porque si no lo que me enfrentaba ya me habría matado yo oré y reprendí, esta vez no caí y pude dormir Solo quiero que estén al tanto yo estuve orando para saber si debía buscarme un trabajo o no, y de qué voy a buscarlo y soñé que estaba en un local muy bonito Hicieron y se sintieron como asombrados de mí. Yo le dije que yo estaba buscando un trabajo, que si tenía algún trabajo para mí. Y ella me dijo: No, para ti no. Me dio a entender que eso era muy poco para mí, que yo tenía que tener algo mejor. Y le pregunté, y como. Y como imagen de este lugar Y me dijo Ya tengo personal para eso Pero ven al casting Quieres venir al casting Y no me sentí muy animada Eso de los castings no me agradan Y ahí desperté Pensando que podría trabajar como modelo Pero si Yahweh quiere eso que suceda Aunque parece raro, ¿no? Pero debo ser adulta Generar dinero, ¿no? ¿No? Así que bueno, voy a subir fotos como modelo en Instagram a ver qué pasa. Les pido que oremos por todos nosotros. Bendito sea Yahweh, bendito sea Yahweh. Bendiciones, hermanos. eight to sound.